Good morning, Internet Son las 9 Las 9 y 10 de la mañana Vamos a ver qué tal el día Vamos a hacer una ruta de Chusky Así que él es el guía, yo me despreocupo y a grabarles Vamos a ver las Las vistas Desde aquí it ¡Joder! ¡Se apaga la moto! Esto se supone que de subida es la parte, la parte fácil Joder. Cómedo los brazos ya. Madre mía. que nos lleva a ver un, un circuito de bicicletas. Se ve que lo han trabajado muy bien y que está muy chulo y muy difícil. Soy un cagao, me va a subir la moto oh. wow, Pues Fue que no hace tiempo que no vengo por aquí, también, efectivamente, repitiendo sitios antiguos. Los Abritos están muy fuertes. El bus, no veas, bueno todos. Mira qué vistas ahora, eh, la playica. No se verá con el suelo en contra, pero un espectáculo. Pues empieza bien, la puta ruta. Ahora chicos, luego decís que no me grabo. Chicos me refiero a los de mi team. <risa> Hola. Por cierto, no os he dicho quién venía, o quiénes éramos hoy: Gus, Albert, Martí, Javi, Alfredo, Tony, Chusky y yo. Los cracks y el matado, y el que cada vez está peor. Tengo que aflojar el embrague y poner bien la pata, ¿eh? No me da la vida. No me... me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Vaya tela, vaya, tela, vaya tela. esas las tengo yo grabadas con el dron. os pondré el enlace aquí arriba por si queréis ver un vídeo de drones mío bueno, hora de almorzar Qué ganas tenía, oye, tengo los brazos ya que... no sé si son míos, porque no me lo siento así que vaya tela Bueno, arrancamos, a ver qué sorpresa Ya hemos almorzado Vamos a ver si llegamos al circuito ese de bicicletas Que tengo ganas de verlo Qué chulo esto en qué marcha voy Tercera, cuarta Tío. Espérate, era. ¡Qué cerca pasan los árboles! ¿eh? Con lo que a mí me gustan. Y además que raro es que no me dé con ellos. Como son mis amigos, me abrazan. Oh, ¡Qué chulo! Todo esto es nuevo, ¿eh? Para mí. suelo más raro, parece volcánico. Pues ya creo que hemos llegado al sitio de las bicis. No lo he grabado, pero había dos escaloncillos majos. Martí el crack. Otro crack. ¿Quieres decir algo a la cámara antes? Qué cabritos. Con lo fácil que es por ahí. Déjate, déjate. I don't know Por qué le ha pasado algo. Allá. ¿Qué se ha roto? Ahora el circuito de bicicletas al revés. Supongo que como lo hacen ellos. me veas que cracks esos de las bicis como me gustaría verlos saltan por ahí ¿eh? saltan por ahí y aquí hostia tío es que habría que verlo ¿sabes? espérate que estoy gilipolla ay ay ay tío por dónde no es? Ay, la Yo ya llevo tres caídas, caídas de estas que se cae en la moto en realidad, pero menos mal que solo es eso oh, me ha las rodilleras, tío arriba donde te quedas Hasta ahí hemos llegado todos. Mira, uy, uy, uy, uy enseñada hasta arriba ¿eh? por aquí también es un pequeño paraíso de, de tirareras así un poco duras vamos que te puedes liar todo lo que quieras y más ¡Hola! Hostia, un tronco ahí mal puesto Pero vamos, va a hacerte daño, ¿eh? Ya está aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado, danos un like, suscríbete si no lo has hecho ya y compártelo.